Hola, buenas tardes. Bienvenidos al módulo de investigación educativa correspondiente al máster de educación y liderazgo. En primer lugar, quiero saludarles, desearles unas buenas tardes y voy a presentarles en primer lugar cuál va a ser el material que vamos a emplear durante este módulo eh, luego hablaré un poco de la estructura del contenido, el contenido va a estar dividido en cuatro unidades, comentaré cuáles son los contenidos de cada una de esas unidades y eh, luego hablaremos del EVA, de la, de la utilización del entorno virtual de aprendizaje para la comunicación durante el resto de las actividades de este módulo. A continuación... Eh, comentaré algunos de los aspectos fundamentales de este módulo y finalmente explicaré cuáles son las actividades de la eh, evaluación a distancia que vamos a llevar. Eh, por último, si alguno tiene alguna pregunta, pues pasaremos al turno de preguntas. Bien, eh, el material, para empezar, constituye la eh, la base fundamental que van a utilizar ustedes durante su aprendizaje de este módulo y por tanto es, eh, digamos, la principal fuente de información que van a tener durante este tiempo. El material consta de un texto fundamental, el texto básico. En ese texto básico se incluyen todos los contenidos de la, de la materia, todos los contenidos del módulo. Por tanto, deberán utilizar este texto básico como su referencia fundamental. En él están detalladas todas las partes del proceso de investigación, se explican todos los procedimientos y se da información detallada sobre cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta en cada una de las fases y también cuáles son las fases más eh, importantes, más relevantes durante ese proceso. Es muy importante que eh, se apoyen en ese texto básico. Es eh, eh, un material preparado específicamente para que este módulo les resulte más útil no solo eh, en su aprendizaje, sino también para aquellos que vayan a hacer su proyecto de investigación, pues, eh, para realizar ese proyecto de investigación. Además del texto básico, eh, tendrán un manual sobre estadística eh, básica en formato PDF, es decir, en formato digital. Ese manual... Se incluirá en su entorno de evaluación, para que puedan eh, descargárselo y utilizarlo. Y por último, como ocurre siempre en todas las actividades que son de evaluación a distancia, pues tendrán una guía didáctica. En esa guía didáctica se les proporciona información sobre cada una de las fases, cada una de las unidades que eh, deben eh, manejar y eh, se les ayuda con, eh, a, a comprobar el grado en que ustedes han eh, aprovechado eh, su aprendizaje haciéndoles una serie de preguntas y proponiéndoles una serie de actividades que son recomendables para que ese conocimiento que han adquirido con cada una de esas unidades sea, eh, se estabilice y sea aprovechado. Por tanto, repito, el material consta básicamente de tres materiales fundamentales. El texto básico, el más importante, un manual en PDF que contiene los conceptos más básicos de estadística para eh, los aspectos estadísticos de este módulo, que son una, una buena parte del módulo, y por último la guía didáctica que les permitirá organizarse a nivel temporal para preparar su proyecto de investigación o para eh, eh, presentarse después a las evaluaciones. Bien, la estructura del contenido de este módulo está dividida en cuatro unidades. Cada una de estas unidades corresponde a una fase diferente del proceso de investigación y, por tanto, eh, es importante eh, eh, seguirlas de manera consecutiva. Por tanto, la primera unidad, esa es quizá la más breve de todas... Eh, presenta los aspectos introductorios del proceso de investigación mientras que las siguientes unidades ya entran en aspectos más eh, concretos. La más importante de todas, la más amplia, es la cuarta unidad, la última, puesto que contiene, mmm, es la que aporta mayor número de contenidos en el manual, en el texto básico que van a utilizar, eh, también ocupa la mayor parte del texto, por tanto, la unidad 4 es la más eh, larga, las unidades 1, 2 y 3 son eh, algo más breves. Y de, las, eh, y de ellas la más, la más breve es la unidad 1. Pasemos primero a ver cuál es eh, el esquema básico que vamos a seguir. En la proyección que tienen en pantalla pueden ver cuáles son... Los eh, aspectos más importantes de una investigación, como ven, cualquier investigación consta de una serie de apartados, aquí están detallados en el orden en el que se presentan. En primer lugar, se presenta el título de la investigación, ese título debe hacer, por supuesto, referencia al trabajo, pero también debe proporcionar información sobre eh, los aspectos más relevantes de ese trabajo. Por tanto, el título es la carta de presentación de nuestra investigación y debe ser un título adecuado, ni suficiente, ni demasiado breve ni demasiado largo eh, para que pueda ser comprensible por cualquiera que eh, lo vea referenciado en un índice o en un abstract. El segundo eh, apartado, que suele incluirse en todas las investigaciones, es el resumen, también llamado abstract, donde se explican eh, con... Un total de unas 100 o 200 palabras, es decir, es un texto muy breve, que resume toda la investigación. Por tanto, el abstract nos indica eh, cuál era el propósito del trabajo, en qué marco teórico se insertaba, cuáles fueron los eh, análisis realizados, los resultados encontrados, y cuáles son las conclusiones que se extraen a partir de esos resultados y su relación con el marco teórico de referencia. A continuación del abstract es habitual incluir una serie de palabras clave en inglés se llaman keywords. Estas palabras clave sirven para eh, identificar aquellas eh, características fundamentales de nuestra investigación, lo que la eh, lo que la delimita mayormente, lo que la define, y por tanto son importantes para hacer las búsquedas. Eh, de modo que debemos seleccionar unas palabras clave que resulten apropiadas para que los eh, lectores hagan una idea de cuál es el contenido de nuestro trabajo sin necesidad de leerlo. La finalidad del la, la de abstract es la misma, es decir, que podamos entender de qué eh, trata un trabajo de investigación sin necesidad de habernoslo leído por completo, simplemente echando una ojeada a ese pequeño resumen. El siguiente apartado que aparece en cualquier investigación es el de introducción, en esa introducción delimitaremos nuestro marco teórico, situaremos nuestra investigación dentro de ese marco teórico. Por tanto, es un apartado muy importante. Es también eh, el resultado de las primeras fases de nuestra investigación. Luego veremos cuáles son los, los pasos que hay que seguir habitualmente en cualquier investigación. El primer paso suele ser la búsqueda bibliográfica. Por tanto, el apartado de introducción es el que, digamos, condensa todas esas aportaciones que hemos obtenido de la bibliografía, cómo hemos eh, estructurado nuestro marco teórico a partir de todas esas eh, aportaciones bibliográficas y, por último, debe ir introduciendo, a partir del marco teórico, el tema concreto de nuestra investigación. Por tanto, esa introducción debe servir a la persona que lee el trabajo para entender en qué marco teórico se sitúa, qué aspecto concreto de ese marco teórico va a abordar y, por último, ...plantear cuáles son cuáles son los, eh, los aspectos fundamentales eh, a los que se dirige nuestro trabajo. Esos aspectos fundamentales se tratarán detalladamente en el siguiente apartado... ...que es el apartado de objetivos o hipótesis. En este apartado nosotros vamos a plantear concretamente cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar con nuestra investigación. Es decir, a qué preguntas pretendemos dar respuesta con nuestra investigación y eh, podemos subdividirlos en objetivos generales o específicos. En ocasiones nos bastará con los objetivos específicos. En otras necesitaremos plantear tanto objetivos generales como específicos. Y eh, en otros casos donde tengamos una idea mucho más clara de cuáles son los resultados que, vamos, que esperamos obtener con nuestra investigación, en lugar de plantear unos objetivos, que siempre son más generales, plantearemos la existencia de resultados concretos. A eso le llamamos hipótesis. De modo que, eh, en este apartado, los trabajos de investigación suelen incluir o bien objetivos, en caso de que eh, tengamos una, una eh, intención general de contestar a preguntas, pero sin plantearnos por anticipado cuál va a ser la respuesta o bien contendrán hipótesis en el caso de que tengamos claras cuáles son los eh, los resultados que esperamos obtener y por tanto en esas hipótesis planteamos qué resultados espera que se obtengan. Lógicamente, puesto que las hipótesis afirman que va a obtenerse un resultado concreto, al final de la investigación se verá si se ven eh, confirmadas ...o si se ven refutadas, es decir, si los datos apoyan lo que decía nuestra hipótesis... ...o si por el contrario nos dicen que esa hipótesis es falsa y debe ser rechazada. El siguiente apartado ya entra en la parte más metodológica del trabajo. Este módulo es un módulo bastante metodológico... ...por tanto verán que en el texto básico y en la guía didáctica se hace mucho énfasis... ...en las partes que corresponden a, a este apartado... Aunque siempre recordando que eh, la parte bibliográfica es fundamental, es decir, que el marco teórico es lo primero a lo que se debe eh, apuntar y que la investigación no debe hacerse hasta que este marco teórico está perfectamente definido y el tema de la investigación está delimitado con claridad y con precisión. De este apartado metodológico lo primero que tendremos que incluir es los datos sobre nuestra muestra, es decir, eh, los objetos que hemos recogido, cómo hemos llevado a cabo el procedimiento de recogida de datos, eh, en qué circunstancias y, si es necesario, los momentos temporales en los que se han recogido los datos, en caso de que hayamos recogido los datos en más de, un, eh, en más de una ocasión. A continuación, en el siguiente apartado, que se llama instrumentos, Mencionaremos cuáles han sido los instrumentos que hemos empleado en nuestra investigación, ya sea cuestionarios, ya sea equipamiento, e eh, eh, indicando para cada uno de esos instrumentos sus principales características. En el caso de escalas o de cuestionarios, indicando, por ejemplo, su fiabilidad o su validez. A continuación viene el apartado de método, donde plantearemos nuestro diseño de investigación. Ahí tendremos que indicar... Eh, cómo vamos a eh, trabajar con los datos, qué transformaciones vamos a hacer, qué variables vamos a seleccionar y qué análisis vamos a llevar a cabo eh, con esas variables. Lógicamente, cuando estamos en, este, en esta fase, cuando llegamos al apartado de métodos, eh, lo siguiente que, con, eh, que eh, procede es mostrar los resultados obtenidos. Una vez que en el apartado de método hemos Hablado ya de cómo vamos a llevar a cabo la investigación, cómo vamos a analizar nuestros datos. En el apartado de resultados hablamos finalmente ya de cuáles fueron los resultados obtenidos con esos datos, aplicando los análisis que eh, comentamos en el apartado de método. Estos resultados no se vinculan todavía al eh, marco teórico, sino que simplemente se van exponiendo de forma ordenada para que el lector vaya viendo cuáles han sido los, eh, los, eh, qué es lo que dicen los resultados acerca de los objetivos o de las hipótesis que nos planteamos eh, en el apartado de discusión y conclusiones es donde vamos a integrar todas estas partes que hemos comentado hasta ahora y por tanto ahí se integrarán los resultados obtenidos con los objetivos o hipótesis propuestos y con el marco teórico en el que se encuentra inscrita a nuestra investigación, de modo que el apartado de discusión y conclusiones debe servir como una eh, síntesis, como una eh, confluencia final de todos los apartados anteriores. A partir de ahí sacaremos las conclusiones pertinentes acerca de nuestros objetivos, en el caso de que tuviésemos hipótesis eh, indicaremos si estas han sido aceptadas o rechazadas y cuáles son las implicaciones que tiene ello, y en el caso de los objetivos, lo mismo. Diremos si los hemos alcanzado o no. Lo lógico, por supuesto, es que los hayamos alcanzado. Y eh, esta integración deberá proporcionar al lector una especie de conclusión final sobre nuestro trabajo, de modo que ahí puedan extraerse eh, todo tipo de lecturas acerca de nuestro tema de investigación. Eh, en este apartado es habitual también incluir ...no solo la, la discusión de los resultados... ...y las conclusiones que se alcanzan a partir de esos resultados... ...sino también suele ser conveniente hablar de cuáles podrían ser... ...las direcciones futuras en las que podría orientarse esa investigación... ...es decir, qué aspectos no han quedado aclarados con nuestra investigación... ...y por tanto, qué tendríamos que hacer en futuras investigaciones... ...para alcanzar esos eh, o para responder a esas preguntas... ...que todavía no han quedado contestadas con nuestro trabajo. Una cosa que también suele indicarse en este apartado, en la parte final, son las limitaciones de nuestro trabajo. Es decir, ahí tendremos que hablar sobre aquellos aspectos en los que no hemos podido alcanzar digamos, el, el, la perfección deseada. Y es importante que los lectores también sean conscientes de esas limitaciones, puesto que... A veces nuestras conclusiones tendrán un alcance más limitado también en función de los eh, problemas o de los eh, detalles que hayan quedado o que no hayan quedado correctamente aclarados en nuestro trabajo. Las limitaciones no quieren decir que el trabajo pierda validez, sino que en realidad sirven para que eh, otros investigadores que, que sigan en nuestra línea de investigación las tengan en cuenta e intenten evitar. ...que eh, ocurran en sus propias investigaciones. Y ya por último, en el apartado de bibliografía... ...referenciaremos todas las fuentes bibliográficas... ...que hemos manejado para llevar a cabo nuestra investigación. En el apartado de bibliografía debe figurar... ...todas las fuentes que se citan en el trabajo... ...pero ninguna más. Es decir, si hemos utilizado algún trabajo... ...que no hemos referenciado... ...o bien porque no era interesante... ...o bien porque no era relevante o bien porque otros trabajos aportaban más información sobre el tema, y por ello no hemos decidido incluirlo como, la referencia de nuestra, como una de las referencias de nuestra investigación, en ese caso, ese apartado, no, esa eh, publicación perdón, no, debe, no debe figurar en nuestra bibliografía. De modo que la bibliografía contiene única y exclusivamente aquellas referencias bibliográficas que hemos manejado y que hemos referenciado en nuestro trabajo y ninguna más, pero tampoco ninguna menos. Eh, como saben, existen unas normas para la publicación tanto de los eh, trabajos como de la bibliografía, que son las normas de la American Psychological Association, la APA. Eh, es importante con, eh, seguir estas normas, tanto en la, en la eh, estructura de las tablas y de las figuras de nuestro trabajo, como en la eh, forma de... Eh, Incluir las referencias bibliográficas. Eh, es muy sencillo últimamente, con los paquetes de software que existen ahora, hacer estas referencias de manera correcta, puesto que muchos procesadores de texto son capaces de manejar estas normas APA cuando incluyamos bibliografía en el documento. Y por tanto ellos ya se encargarán de ordenar la bibliografía, de organizarla y de referenciarla conforme a estas normas. Bien, por tanto. Este módulo, lo que va a, la información que va a proporcionarles es cómo llevar a cabo una investigación y cómo presentar finalmente su trabajo en la forma estructurada que estamos viendo en esta diapositiva. Bien, eh, vamos a pasar ahora a la estructura que tiene el, el módulo. Como ya he comentado, este módulo está dividido en cuatro unidades. Vamos a ver cuáles son. Estas cuatro unidades están organizadas siguiendo la estructura del manual. En esta diapositiva pueden ver los capítulos, los apartados de los que consta su texto básico. Como ven, el primer apartado es de selección y documentación sobre el tema de investigación. Esta es la primera de las fases de un eh, proyecto de investigación. Lo primero que debe hacerse, y esto es importante enfatizarlo, es trabajar la bibliografía. Es decir, nunca debemos comenzar nuestra investigación sin haber previamente preparado detalladamente la bibliografía que vamos a manejar. Es decir, que nos dedicaremos durante un tiempo prolongado a recopilar fuentes bibliográficas eh, en el libro en el texto básico van a encontrar una serie de eh, direcciones una serie de fuentes una serie de bases de datos y una serie de motores de búsqueda así como de redes sociales para investigadores donde pueden ir recopilando este tipo de información eh, entre ellas pues, eh, podemos encontrar los motores de búsqueda de Google o de eh, Microsoft, redes sociales para investigadores, como por ejemplo ResearchGate, donde uno puede bajarse, descargarse trabajos eh, realizados por otros investigadores, así como seguirles y estar al tanto de sus, eh, de sus investigaciones y de sus trabajos. Eh, también encontrarán información sobre bases de datos, como la base de datos del ISI, o las PsycInfo, en el caso de Psicología, eh, y otras muchas, donde se referencian fuentes que les resultarán de, mucha, eh, de mucho interés para esta primera parte de su trabajo de investigación, este trabajo de selección y documentación. En este apartado deberán tener en cuenta que existen dos tipos de fuentes bibliográficas. Existen, por un lado, las fuentes eh, secundarias, que son fuentes ...que no contienen directamente la información, sino que recopilan información de otras fuentes que llamamos primarias. Las fuentes primarias serían los propios autores de los trabajos de investigación. Lo habitual normalmente en un trabajo de investigación es empezar por las fuentes secundarias. Es decir, lo primero que deberemos hacer es buscar, o bien en manuales, en libros de texto, en diccionarios, en enciclopedias, en libros de resúmenes... ...en trabajos de resúmenes de artículos realizados durante los últimos años... debemos buscar el marco teórico de nuestra investigación... ...es decir, la información más general. Esta es la manera recomendable en que deba hacerse. Una vez que las fuentes secundarias nos han dado acceso a otras fuentes... ...a las que llamamos primarias, empezaremos a recopilar dichas fuentes primarias. Es decir, empezaremos a leer trabajos de investigación realizados por autores diferentes... ...y que nos irán eh, permitiendo conocer con más detalle tanto nuestro marco teórico como el tema de investigación concreto en el que estemos trabajando. El segundo apartado del texto básico se refiere al siguiente paso que deberíamos seguir en nuestra investigación... ...que es la determinación del problema concreto que va a ser objeto de investigación, es decir... Una vez que tenemos delimitado nuestro marco teórico, una vez que conocemos bien cuál es la estructura eh, y los contenidos del marco teórico donde nos vamos a, a desenvolver, en un segundo paso lo que haremos será buscar un tema concreto. Para seleccionar ese tema concreto deberemos buscar en la bibliografía, sobre todo en las fuentes primarias, las eh, indicaciones que nos va dando la investigación realizada. Uno de los aspectos en los que debemos tener cuidado es en el de eh, no repetir, a menos que esa sea nuestra intención, a menos que estemos pensando en replicar el trabajo de otro autor, debemos intentar no repetir eh, exactamente lo mismo que ya han hecho otros. Por tanto, eh, la determinación del problema de investigación debe hacerse buscando cuáles son los puntos que están todavía oscuros, que no han sido aclarados o en los cuales existe todavía... En distintas posiciones, distintas posturas, y esos pueden ser potenciales eh, temas que eh, sean objeto de nuestra investigación. Debemos tener en cuenta que una investigación se debe aportar algo nuevo, debe eh, incluir una, una nueva dosis de conocimiento al ya existente, de forma que se vaya construyendo poco a poco un edificio, un corpus teórico, un conocimiento sobre el tema de investigación y, por tanto, sobre el marco teórico donde está inserto este tema de investigación. Una vez que tengamos definido nuestro eh, objeto de investigación, nuestro tema concreto, en un tercer paso deberemos hacer una búsqueda exhaustiva sobre investigaciones previas. La finalidad de esta búsqueda, puesto que ya tenemos... Eh, organizado nuestro marco teórico y puesto que ya sabemos de qué tema vamos a, a trabajar, la finalidad que tiene este tercer eh, paso, el de documentación bibliográfica sobre investigaciones previas, es precisamente saber todo lo necesario sobre lo que se ha hecho en, eh, en ese tema eh, concreto. Y por tanto leeremos básicamente al llegar aquí artículos de, de, de revistas científicas, es decir, ...mientras que en la primera fase nos basaremos mucho más en fuentes secundarias... ...como, os repito, manuales, como textos, eh, libros de texto... ...como Los resúmenes, como, eh, por ejemplo, tesis doctorales... ...trabajos de investigación más generales... ...y, eh, sin embargo, en esta fase tercera de investigaciones previas... ...prácticamente solo leeremos artículos de investigación. Los artículos son trabajos mucho más eh, pequeños, de una extensión menor y que tratan aspectos muy concretos. Esos aspectos son, deberán tratar sobre nuestro tema objeto de investigación. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta documentación bibliográfica? Eh, va a permitirnos situar nuestra investigación en varios, mmm, en varios ámbitos que van a ser muy relevantes. En primer lugar, como comentaba antes, evitar que nuestra investigación no sea original, es decir, evitar que nuestra investigación no aporte nada, la, el conocimiento de las investigaciones previas nos permitirá saber qué es lo que ya se eh, conoce con certeza, qué es lo que es seguro, qué información no merece la pena eh, repetir, puesto que ya, eh, ya ha sido confirmada, y, mucho más importante, nos permitirá encontrar eh, las... Eh, los puntos que han quedado oscuros, los aspectos que no han quedado aclarados, las teorías que compiten por explicar un fenómeno concreto y que pueden servirnos como inspiración para decidir en qué o de qué va a tratar nuestra investigación. Otro aspecto relevante en este tercer paso de documentación bibliográfica también será aprovechar la lectura de esos trabajos de investigación para preparar nuestro propio trabajo de investigación es decir, que eh, puesto que como hemos visto los eh, trabajos tienen esa estructura su introducción nos servirá para perfeccionar nuestro marco teórico de modo que en caso de que quedase algún punto no aclarado estos trabajos nos permitirán clarificarlo nos permitirán definir todavía mejor nuestro marco de investigación pero fundamentalmente en lo que nos van a ayudar estos, te, estos artículos científicos es a preparar las fases siguientes, es decir, nos ayudarán a encontrar, por ejemplo, instrumentos que se suelen emplear en la investigación, que cuando se trabaja en ese marco teórico, en ese tema de investigación, ya sean escalas, cuestionarios, test, etc. Y por tanto sabremos qué instrumentos podremos necesitar para nuestra propia investigación, es decir, las otras investigaciones nos ayudarán a preparar eh, la instrumentación de nuestra investigación. También nos ayudarán a decidir cuál va a ser nuestro diseño, puesto que eh, podremos apreciar eh, también a partir de las limitaciones de esos trabajos cuáles han sido los diseños de investigación más exitosos a la hora de trabajar en el tema concreto. Y por último, esos trabajos también nos proporcionarán más bibliografía, es decir, cada uno de los trabajos que leamos a su vez nos dará referencias que servirán para que podamos dirigirnos hacia otros trabajos. Una vez que terminemos este tercer paso, deberíamos tener ya perfectamente delimitado nuestro marco teórico, debemos saber perfectamente cuál va a ser nuestro tema de investigación y debemos tener una idea clara de cómo vamos a llevarla a cabo y de qué instrumentos vamos a necesitar. Es decir, tendremos que tener ya planificada la siguiente fase de nuestro trabajo. Para que se hagan una idea, puesto que la duración de este, de este año de maestría eh, será pues eso, exactamente 12 meses, desde este mes de septiembre hasta el mes de septiembre del año que viene, en el que aquellos que hayan decidido presentar un proyecto de investigación tendrán que defenderlo. Eso significa que en ese periodo de 12 meses debe realizarse todas las fases que estamos comentando aquí. Para que se hagan una idea... Estas tres primeras eh, eh, fases de la investigación deberían ocupar aproximadamente unos dos o tres meses de trabajo. Eh, es importante dedicarle todo el tiempo que sea necesario a esta primera fase, puesto que, dado que la investigación es un trabajo acumulativo, los errores también se acumulan y cualquier error que cometamos al eh, realizar nuestra eh, documentación bibliográfica se va a reflejar en las siguientes fases. Es decir, que si no hemos sido muy exhaustivos a la hora de documentarnos, si no hemos tenido cuidado buscando los mejores trabajos y si no hemos eh, utilizado fuentes de la máxima calidad, pues eh, nuestro trabajo también se va a resentir. Por tanto, estos dos meses o tres meses que pueden dedicar a la investigación, a la eh, búsqueda de fuentes bibliográficas, son muy importantes. Todo lo que se haga después depende de lo que se haga en ese periodo. De modo que de esos 12 meses piensen que el primer trimestre más o menos estará dedicado a esta parte. Y por ello, esta parte es la que ocupa la primera unidad de este módulo. ¿De acuerdo? Por tanto, eh, esta primera unidad que podemos llamar algo así como aspectos iniciales y marco teórico se corresponde con los tres primeros apartados de eh, su texto básico. Por tanto, esta será la unidad 1 de ese módulo. En la eh, unidad 2, que es un poco más breve, eh, trataremos de la preparación de la investigación. Esta unidad se llama Preparando la investigación. Y en esta unidad se incluirán los apartados 4 a 7 del texto básico. Por tanto, vamos a empezar a comentarlos ahora para que se hagan una idea de cuáles van a ser los contenidos de esa segunda unidad. El apartado 4, como pueden ver en la diapositiva, se refiere a la estrategia de investigación. Ahí tendremos que plantear cómo vamos a llevar a cabo nuestra investigación, desde qué enfoque. En este punto, lo que debemos, la principal elección que debemos hacer es si vamos a trabajar desde un enfoque cuantitativo o desde un enfoque mixto es decir, si vamos a trabajar exclusivamente con información cuantitativa o si vamos a utilizar una combinación de información cuantitativa e información cualitativa en principio no es recomendable que se lleve a cabo una investigación meramente cualitativa las razones las tendrán expuestas en su texto básico con más detalle pero para ir haciéndonos una idea, digamos que hay muy diversas razones, tanto prácticas como técnicas, para no adoptar este enfoque en exclusiva. Recomiendo o bien adoptar una aproximación puramente cuantitativa o bien adoptar un enfoque mixto, combinando ambas técnicas, cuantitativas y cualitativas. El problema con los estudios que adoptan una estrategia de investigación puramente cualitativa... Eh, son varios. En primer lugar, tienen un alto componente de subjetividad, es decir, dependen mucho del, eh, de la perspectiva del investigador. Una misma investigación cualitativa realizada por dos investigadores diferentes puede arrojar resultados eh, muy diversos. Y por tanto no existe una sistematicidad demasiado grande en este tipo de estudios. Por su parte, en la investigación cuantitativa, dado que se emplean unos instrumentos que suelen estar estandarizados, dado que se informa de cómo han sido todas las partes del proceso de diseño del, de la investigación y de recogida de datos, eh, es mucho más fácil la replicación de otros estudios. De modo que el enfoque cuantitativo, en este sentido, es más objetivo, tiene, está menos cargado de subjetividad por parte del investigador, esta subjetividad, además, es eh, peligrosa en el caso de las ciencias sociales y de la salud, puesto que nuestro material de investigación, nuestra muestra, ya es subjetiva, es decir, suelen ser personas. La información que proporcionan las personas contiene eh, a menudo gran cantidad de error. La muestra tiene como finalidad eh, utilizar... ...una gran cantidad de sujetos para que este error se minimice... ...por efecto de la acumulación de datos... ...y que las regularidades aparezcan a pesar de los, eh, digamos, los efectos aleatorios... ...y de la poca eh, sistematicidad de los eh, sujetos como instrumentos de medida... ...como eh, respondientes. Si esa subjetividad de los sujetos añadimos la subjetividad del investigador los estudios cualitativos adolecen de una doble falta de objetividad. Eh, esta eh, falta de objetividad es un, es un hándicap, es un, es un problema para eh, la difusión de esa investigación, para la posibilidad de replicar esa investigación y para la posibilidad de aportar conocimiento con esa investigación. Por tanto, repito, mi recomendación es que empleen o bien... Una estrategia de investigación cuantitativa, en exclusiva, o bien que la combinen con una estrategia de investigación cualitativa que puede servir, por ejemplo, para confirmar las conclusiones a las que se llegue mediante el análisis cuantitativo de los datos. Y repito, desaconsejo, en principio, llevar a cabo una investigación cualitativa. Un aspecto, además, adicional y bastante importante de cara a a la selección de estas estrategias y el abandono de la estrategia cualitativa es también el tema de la posibilidad de publicar nuestro trabajo. Un trabajo de investigación no solo sirve para aportar conocimiento al investigador o al equipo de investigadores o a sus directores o tutores, sino que principalmente su función es aportar investigación a eh, la comunidad en general y a la comunidad científica en particular. Por tanto, uno de los intereses que podemos tener al llevar a cabo nuestra investigación es darle una difusión, eh, por ejemplo, publicando un artículo en una revista científica. Del mismo modo que nosotros hemos empleado investigaciones eh, presentadas en artículos de revistas científicas para documentarnos, una vez concluido nuestro trabajo, puede ser interesante que aportemos esa información publicándolo en alguna revista científica. La publicabilidad de los trabajos basados en enfoques cualitativos es muy limitada. La mayoría de las revistas exigen que el enfoque sea o bien puramente cuantitativo o mixto. Por tanto, eh, la recomendación que les hago no solo se refiere a, a estos aspectos técnicos y de difusión y de replicabilidad, sino también a la posibilidad de publicar su trabajo. Bien, una vez que hemos decidido cuál va a ser nuestra estrategia de investigación pasaremos al paso 5 que constituye el quinto apartado de su texto básico que es eh, nuestro diseño de investigación y el enfoque metodológico que vamos a emplear. Eh, en este apartado fundamentalmente deberemos fijarnos en ...cuál va a ser el tipo de estudio que vamos a llevar a cabo. Existen básicamente tres tipos de estudio. Los estudios descriptivos, que se limitan a describir... ...los resultados eh, o los datos que hemos recogido... ...por ejemplo, mediante tablas o mediante figuras. Estos son un tipo de estudios muy limitados... ...puesto que su única finalidad es describir... ...y por tanto son menos eh, recomendables en un contexto de investigación, aunque toda investigación suele incluir eh, en los resultados alguna información descriptiva, por ejemplo, sobre la composición de nuestra muestra, por edad, por sexo, eh, o algunas características fundamentales, por ejemplo, los niveles de estudio o los niveles obtenidos, los resultados obtenidos en las diversas pruebas aplicadas. Esta información descriptiva es importante para que eh, los lectores puedan conocer las características fundamentales de nuestra muestra y las características fundamentales de los atributos que hemos medido en esa muestra mediante nuestros instrumentos. Pero normalmente este apartado descriptivo suele ser meramente introductorio. Lo que nos suele interesar en la investigación es aportar información más eh, relevante. Y este tipo de información más relevante nos la pueden proporcionar los estudios de tipo correlacional, que sería el segundo tipo de estudios. El estudio correlacional es también descriptivo, puesto que nos permite describir la muestra, pero va un paso más allá. Es decir, en el estudio correlacional nos plantearemos la existencia de relaciones entre las distintas variables o atributos o constructos o características de los objetos de nuestra muestra y, por tanto, eh, permiten eh, establecer asociaciones entre conceptos, entre atributos que son importantes. El eh, enfoque correlacional, diseño, el estudio correlacional, será probablemente el más utilizado o el más apropiado dentro de eh, este contexto de las ciencias sociales y de la salud. La mayoría de los estudios que se publican, y eso tendrán ocasión de verlo cuando hagan su revisión bibliográfica, ...son eh, de tipo correlacional. Eh, la existencia de relaciones, además, no solo nos permite establecer asociaciones... ...entre variables o conceptos importantes, sino que también nos permiten establecer relaciones de tipo predictivo. Es decir, nos permiten predecir qué es lo que va a ocurrir... ...dadas unas ciertas circunstancias, unas ciertas características... ...en cuanto a algunos atributos que resulten relevantes de los sujetos. Por ejemplo, podremos predecir el nivel de satisfacción de los sujetos en función de sus características eh, o podremos predecir el nivel de rendimiento de los sujetos en función de una serie de antecedentes o de circunstancias concurrentes, a su, eh, por ejemplo, a su experiencia académica. Por tanto, el diseño o el eh, enfoque correlacional será muy empleado por esta doble utilidad. No solo describe sino que también permite establecer relaciones y el establecimiento de estas relaciones, además, nos permitirá también establecer eh, modelos predictivos para, nuestros, eh, para nuestras variables, para nuestro diseño. Un tercer tipo de, de trabajo que va más allá de lo meramente correlacional serían los estudios de tipo explicativo. En un estudio explicativo lo que pretendemos es no solo describir, puesto que también podemos hacerlo, no solo establecer relaciones, que también podemos hacerlo, y no solo establecer predicciones, sino además establecer predicciones donde podamos establecer relaciones de causa-efecto. Es decir, no solo podemos predecir lo que va a ocurrir en las variables que nos interesan, sino que también podremos establecer qué variable funciona como causa, es decir, cuál es nuestra variable independiente o nuestras variables independientes y cómo estas variables independientes modulan o modifican una o varias variables que resultan de interés para nosotros y que normalmente llamamos variables dependientes. Por tanto, en este enfoque, eh, además de la predicción, podemos establecer relaciones causa-efecto. Para ello, eh, el, eh, los estudios explicativos eh, tienen un mayor nivel de exigencia que los correlacionales y, por supuesto, mucho mayor nivel de exigencia que los descriptivos porque implican que debemos ser capaces de hacer manipulación de esas variables independientes. Es decir, es necesario recoger los datos en un contexto mucho más controlado. Concretamente, el enfoque o el estudio de tipo explicativo suele corresponder a estudios experimentales que se suelen llevar a cabo, por ejemplo, en laboratorios. En los laboratorios resulta posible manipular los niveles, la intensidad, la, intensidad, la presencia o ausencia de la o las variables independientes y medir de manera precisa su efecto sobre ...la variable dependiente o las variables dependientes de nuestro estudio. De modo que los estudios explicativos suelen estar asociados al eh, enfoque experimental. Por tanto, serán menos habituales en nuestro caso, puesto que implican un grado de control... ...que eh, muchas veces no es fácil de conseguir en el contexto educativo. Nosotros no podemos manipular, por ejemplo, el nivel de rendimiento de nuestros sujetos. No podemos manipular... ...el tipo de centros en los que estudian, no podemos manipular el nivel de estudios de sus padres... ...no podemos manipular muchas de las variables que son importantes y que podrían funcionar como variables independientes en nuestro estudio. Por tanto, en estos contextos, eh, los estudios de tipo explicativo suelen ser mucho más difíciles. De modo que en este diseño de investigación, en este enfoque metodológico correspondiente al paso 5, deberemos decidir si nuestro estudio va a ser correlacional o explicativo y probablemente optaremos por el primero, por el estudio de tipo correlacional. Dentro de esta misma unidad, los dos siguientes apartados serían el 6 y el 7, estamos en la unidad 2. El apartado 6 corresponde al establecimiento de nuestros objetivos e hipótesis. Una vez que hemos decidido todo lo anterior, es decir, una vez que tenemos claramente establecido a nivel teórico, el marco en el que vamos a llevar a cabo nuestra investigación y que hemos decidido sobre qué vamos a llevar a cabo nuestro estudio y una vez que hemos decidido también cuál es el tipo de estudio que vamos a llevar a cabo, nos plantearemos cuáles van a ser los objetivos de ese trabajo. Por tanto, esta fase depende de forma o de manera muy importante en la base teórica que hayamos acumulado mediante la revisión bibliográfica. Los objetivos, como comentaba antes, son afirmaciones más generales. Cuanto más generales, cuando son más generales, les llamaremos objetivos generales. Cuando son más específicos, hablaremos de objetivos específicos. Pero en cualquier caso, ya sea que se trate de objetivos generales o de objetivos específicos, los plantearemos sin anticipar resultados. Lo habitual, eh, cuando planteamos un objetivo, es que Expresemos este objetivo con una frase eh, que comienza por un verbo en infinitivo. Por ejemplo, un posible objetivo de una investigación sería averiguar el efecto que tiene el género sobre la autoestima de los sujetos. Como ven, en este caso, utilizamos un verbo en infinitivo, averiguar, y no nos planteamos cuál es el efecto que tiene el género, sino que simplemente queremos saber si existe ese efecto y, en todo caso, de qué signo es ese efecto. En el caso de que utilicemos hipótesis en lugar de objetivos sí plantearemos un resultado concreto en ese caso afirmaremos cuál es lo que se espera o qué es lo que se espera que ocurra en, nuestro, en nuestra investigación en función de la literatura que hemos revisado y en función ...de los paradigmas o de las teorías en las que se esté fundamentando nuestra investigación. Eh, para seguir con el ejemplo anterior, en lugar de redactar en forma de objetivo, diciendo queremos averiguar qué efecto tiene el género sobre la autoestima, la hipótesis plantearía algo mucho más concreto, como por ejemplo, esperamos un mejor resultado en cuanto a la autoestima de las mujeres que en cuanto a la autoestima de los hombres. Por tanto, en este caso, planteamos que el efecto del género será en el sentido positivo, en el caso de las mujeres, y en sentido negativo, en el caso de los hombres. Los resultados nos dirán, en caso de que efectivamente ocurra así, que nuestra hipótesis debe aceptarse, y en caso de que no sea así, pues entonces la hipótesis quedaría rechazada. El último apartado de su texto básico correspondiente a eh, esta eh, preparación de la investigación es la de la elaboración de instrumentos. Aunque el apartado se llama elaboración de instrumentos no siempre será necesario eh, que llevemos a cabo, que creemos esos instrumentos. Como decía antes, la revisión de la bibliografía nos pondrá en contacto con una serie de instrumentos que son los empleados por aquellos investigadores que hemos visto, que hemos leído en la literatura y esos instrumentos, en caso de que hayan eh, sido eh, útiles, de que hayan proporcionado resultados fiables y válidos en esas investigaciones, pues pueden servirnos también como instrumentos de medida en la nuestra. Por tanto, en este apartado de instrumentos eh, referenciaremos cuáles han sido finalmente los instrumentos que hemos decidido emplear en nuestra investigación. Y en el caso de que esos instrumentos ya existan, informaremos de sus características. En el caso, por ejemplo, de las escalas o de los test, informaremos, por ejemplo, de qué subescalas o de qué subtest está compuesto ese instrumento, qué es lo que mide cada una de esas subescalas o esos subtest, y haremos referencia a la información técnica sobre la fiabilidad y la validez de ese instrumento. Esta información es importante porque cuanto mayor fiabilidad y cuanto mayor validez tenga ese instrumento, más útil va a resultar para nuestra investigación. Para ir adelantando eh, estos, estos conceptos, digamos que la fiabilidad se refiere al grado en que ese instrumento mide de manera precisa lo que tiene que medir, es decir, hasta qué punto las medidas que proporciona ese instrumento son estables o son eh, constantes. Digamos que si un mismo sujeto responde a un mismo instrumento en dos ocasiones distintas, si ese instrumento es fiable, los resultados tendrían que ser muy parecidos en ambas ocasiones. Un instrumento poco fiable es aquel que proporciona resultados muy diferentes para un mismo sujeto dependiendo de determinadas circunstancias. Por lo tanto, buscaremos la máxima fiabilidad para nuestros instrumentos y este también debe ser uno de los criterios para la selección de los instrumentos de nuestra investigación. Por su parte, la validez se refiere al grado en que ese instrumento mide lo que se pretende que mida. Es decir, hasta qué punto el instrumento se, eh, nos informa sobre lo que nos interesa conocer. Si yo estoy interesado, por ejemplo, en medir eh, el grado de depresión de un sujeto, la validez se referirá al grado en que las puntuaciones que me den eh, el instrumento, se corresponden realmente o indican realmente el grado en que ese sujeto posee ese atributo, es decir, el grado en que ese sujeto está más o menos deprimido. Por tanto, ese instrumento si es válido deberá darnos puntuaciones muy altas, si el sujeto está muy deprimido, deberá darnos puntuaciones moderadas, si su grado de depresión es moderado, y deberá de darnos puntuaciones bajas en caso de que ese sujeto no tenga depresión o tenga una eh, o, ...o su depresión sea leve. De modo que este sería la segunda unidad. Estos apartados constituyen la segunda unidad de nuestro eh, módulo... ...y también eh, la segunda unidad en la que están subdivididos los apartados de su texto básico. El tercer módulo se refiere a la recogida de los datos... Este módulo abarca los apartados 9 y 10 del texto básico, que son el de recogida de datos y el de análisis de datos. El tercer módulo es muy relevante por cuanto al llegar aquí, digamos que una vez traspasadas estas fases de la investigación, eh, sería muy difícil la vuelta atrás. Una vez que recogemos los datos, eh, digamos que los errores que hayamos podido cometer ya no tienen solución es decir si nos hemos olvidado de incluir alguna variable relevante ya no podremos incluirla si hemos incluido aspectos irrelevantes o si hemos empleado instrumentos inadecuados eh, ya no tendrá remedio puesto que ya hemos recogido los datos de modo que eh, es importante antes de acercarse a este tercer módulo comprobar que las, eh, a este módulo perdón, a esta unidad Será importante comprobar que hemos asimilado perfectamente los contenidos, las nociones que se nos proporcionaban en las dos unidades anteriores. Si esto es así, entonces pasaríamos a lo que constituye el apartado 9 del texto básico, que se refiere a la recogida de los datos. Desde una aproximación cuantitativa, la recogida de los datos implica la cuantificación, la medida de las variables, de los atributos... ...de las características, de los constructos en los que estamos interesados en nuestra muestra de sujetos. Por tanto, ahí tendremos que plantear cómo vamos a llevar la recogida de datos, es decir, qué método vamos a emplear para recoger esos datos, indicando en caso de que eh, llevemos a cabo... Eh, un... Ah, perdón, me he olvidado del apartado 8... Sí, perdón, me he, apartado, me he olvidado del apartado 8, el de selección de la muestra que va previo a la recogida de datos. Disculpen. Vamos a hablar primero del apartado 8 y luego hablaremos de la recogida. En el apartado 8 eh, indicaremos cuál va a ser la muestra de sujetos que vamos a emplear para recoger nuestros datos. Repito que este apartado 8 depende el éxito de la investigación, depende de lo bien que hayamos hecho los apartados anteriores, puesto que una vez que hayamos seleccionado nuestra muestra, ...y hayamos recogido los datos, no, haya, no habrá eh, forma de volver atrás. En la selección de la muestra debemos tener en cuenta si vamos a llevar a cabo un muestreo... Eh, ...que sea representativo de la población o si vamos a recoger una muestra no probabilística. Este es un tema, eh, es uno de los temas eh, digamos críticos en cualquier investigación. Si no es posible, eh, luego volveré a referirme a él... Pero para introducir simplemente el tema, diré que en la mayor parte de las investigaciones y concretamente en el caso de sus trabajos de máster, no resulta recomendable llevar a cabo un muestreo para obtener una muestra representativa de la población. Las razones para ello son de tiempo, como ya comenté, solo hay un año para llevar a cabo esta investigación. La recogida de una muestra representativa puede suponer eh, un esfuerzo eh, importante, tanto en tiempo como en recursos y, por tanto, eh, yo no lo, no lo aconsejo, salvo que sea absolutamente imprescindible, o salvo que el investigador esté absolutamente seguro de que puede conseguir sin problemas dicha muestra. En el caso de que se decida eh, llevar a cabo una muestra representativa, tendremos que tener en cuenta distintos aspectos. En primer lugar, cómo vamos a hacer el muestreo. Existen distintas técnicas de muestreo. Su eh, texto base les mostrará las distintas técnicas y cómo se llevan a cabo. Por tanto, ahí tendrán toda la información. De modo que hay un aspecto que es cómo voy a recoger mi muestra para garantizar que sea representativa. Es decir, cómo voy a hacer que mi muestra se parezca a, en su composición a la población de la que la he tomado. De modo que esa muestra sea una especie de eh, fotocopia en miniatura de la población. El muestreo garantiza. Esa representatividad nos permite recoger una muestra con las garantías de que eh, tendrá unas características similares a las de la población y, por tanto, eso nos va a permitir también generalizar los resultados que encontremos a en nuestra muestra a la población de referencia que es, en el fondo, la que nos interesa investigar y que no podemos investigar directamente por motivos, como ya he dicho, eh, muchas veces técnicos y muchas veces de recursos. Otro aspecto que tendremos que tener en cuenta si hacemos muestreo es no solo cómo vamos a llevarlo a cabo, sino cuántos sujetos vamos a necesitar para nuestra muestra. Para esto existen una serie de fórmulas que nos permiten calcular el tamaño muestral. Esas fórmulas se les proporcionan también en su texto básico, les vendrán bien en caso de que decidan hacer muestreo. Y eh, este, eh, estas eh, fórmulas permiten... Eh, asignar unos valores, por ejemplo, para el error muestral, el grado de error que estamos dispuestos a tolerar en nuestra muestra, para la variabilidad de la muestra eh, y para la significación y la fiabilidad de nuestros resultados. Por tanto, en ese caso tendremos que eh, tener en cuenta no solo la técnica de muestreo, sino también el tamaño muestral necesario para garantizar la representatividad. La otra opción es es no llevar a cabo un muestreo. Esta es la que, en mi opinión, resulta más útil para un trabajo de investigación como es el proyecto que van a hacer para este máster. Eh, es cierto que el recoger una muestra no representativa tiene una serie de inconvenientes. No podremos generalizar, en la mayoría de los casos, los resultados a la población, pero si nuestra muestra tiene una composición suficientemente eh, Abundante, es decir, si tenemos una cantidad de sujetos suficientemente importante y si esos sujetos no tienen unas características excesivamente sesgadas, es decir, si las características de los sujetos son muy similares a las de cualquier otro sujeto de la población, tendremos unas ciertas garantías de que los resultados obtenidos en nuestra investigación serán bastante similares a los que se obtendrían con una muestra representativa. ...este trabajo, con una muestra representativa, quedaría en todo caso para investigaciones o bien financiadas o bien a mayor largo plazo. Generalmente, eh, la cantidad de sujetos que necesitamos podemos estimarla eh, usando una, una regla sencilla... ...que es que haya por lo menos cinco sujetos por variable de nuestro estudio. Si tenemos cinco sujetos por cada variable nos encontraremos con una muestra suficientemente eh, importante. En el caso de que no recojamos demasiadas variables, una muestra de unos 100 sujetos sería suficiente. Si el número de variables es muy grande, podremos necesitar, a lo mejor, algunos más, quizá 200 sujetos, y no será necesario, en la mayoría de los casos, tomar muestras de mayor tamaño para hacer nuestra investigación. Deben tener en cuenta que, por motivos prácticos, eh, es importante que su investigación no intente abarcar demasiado y por tanto es importante que el diseño y los instrumentos que se empleen sean un diseño sencillo un diseño que se pueda llevar a cabo con facilidad y que sea un diseño que no incluya demasiadas variables por tanto nos eh, abstendremos de incluir variables de cuya importancia no estemos totalmente seguros a menos que eso forme parte de los objetivos o de las hipótesis de nuestra investigación eso nos permitirá recoger los datos de una manera mucho más sencilla y eso también permitirá que los sujetos de nuestra muestra eh, tengan que cubrir una tarea más, eh, más fácil, más corta es muy importante en esta parte de la selección de la muestra tener en cuenta que la aplicación de un instrumento o de una cantidad de instrumentos excesivamente amplia puede producir fatiga en los sujetos y esa fatiga va a repercutir en la calidad de nuestros datos. Cuanta mayor amplitud tenga nuestro estudio, a menos que seamos muy cuidadosos, menor profundidad tendrá porque la calidad de los datos se resentirá debido a la cantidad de trabajo que le imponemos a los sujetos. Es recomendable que a nuestra muestra le apliquemos unos instrumentos que puedan cumplimentarse, que puedan cubrirse, en un espacio de unos 20, como máximo 30 minutos. Todo aquello que supere los 30 minutos implicará cansancio y, por tanto, la posibilidad de que los sujetos contesten sin demasiada precisión o sin poner demasiado cuidado. Cuanto más importante sea la calidad de los datos, más eh, pequeña debe ser la cantidad de información que necesitemos recoger y más exquisitos debemos ser con nuestra muestra. Tenemos que tener también aquí en cuenta algunos aspectos importantes, como son los aspectos éticos a la hora de recoger la muestra. Los sujetos de nuestra muestra deben ser siempre voluntarios. Nunca se puede utilizar sujetos que no participen en la investigación de manera voluntaria, que tengan que participar obligatoriamente, porque ello va a repercutir negativamente en la calidad de nuestros datos y porque además no es ético obligar a los sujetos ...a contestar a una investigación si no quieren hacerlo. También deberemos tener en cuenta... ...la posibilidad, y eso lo comentaremos en el siguiente apartado... ...de que los sujetos puedan haber contestado de una manera descuidada... ...a nuestros datos y por tanto tendremos que depurar... ...examinar nuestra base de datos antes de llevar a cabo el análisis de los mismos. Es muy importante para que esto no ocurra que los sujetos eh, vean garantizada tanto la voluntariedad en la participación que tengan en la investigación como eh, el respeto a su privacidad, a su seguridad y el no engañarles, el no ocultarles información a menos que sea estrictamente necesario y en caso de que tengamos que hacerlo eh, que nos aseguremos luego de informarles de por qué se les ocultó información o no se les dio ...toda la información que podría eh, requerir el estudio. Bien, una vez que tenemos claro cómo vamos a seleccionar nuestra muestra... ...cuántos sujetos la componen, qué tipo de sujetos van a formar parte de la misma... ...pasaríamos a la sección que comentaba anteriormente, la de la recogida de datos. Aplicaremos nuestros instrumentos a los sujetos... ...recogeremos esos datos y los codificaremos... La codificación de los datos va a depender del tipo de escala de medida que empleemos. Eh, no voy a extenderme ahora en el tema de las escalas de medida. Verán una explicación muy detallada en su texto básico y también tendremos ocasión de comentarlo pues, en las eh, charlas virtuales y en los foros. Pero en principio digamos que hay cuatro tipos de datos. Desde los de peor calidad serían los datos nominales, con variables como, por ejemplo, el sexo, donde no tenemos realmente una medida, sino simplemente dos categorías distintas. Variables donde podemos indicar además el orden, que se llaman variables ordinales, es decir, podemos ordenar a los sujetos en esa característica, por ejemplo, sujetos bajos, medios y altos en ansiedad. Esa es una medida ordinal, tenemos tres categorías distintas pero la primera categoría indica menor ansiedad que la segunda, y la segunda indica menor ansiedad que la tercera. Y luego tenemos las escalas donde ya hay una unidad de medida, las escalas que se llaman métricas, donde los datos eh, son propiamente medidos tal y como nosotros normalmente concebimos la palabra medida. Es decir, tenemos una unidad y por tanto podemos sumar o restar los valores obtenidos en una variable por dos sujetos, en el caso de las variables medidas en una escala de intervalo o ya incluso en el caso de que la escala que utilicemos sea una escala de razón podremos eh, no solo sumar y arrastrar puntuaciones sino también multiplicarlas o dividirlas entre ellas establecer proporciones y eh, llevar a cabo los análisis más complejos En general intentaremos siempre que la calidad de nuestros datos sea la mayor posible es decir, que si podemos recoger datos métricos, datos medibles con una unidad de medida, no utilizaremos ni datos ordinales ni datos nominales, pero en algunas ocasiones las variables son por naturaleza de tipo ordinal o nominal y por tanto tendremos que utilizarlas, eh, puesto que no podríamos recoger la medida utilizando escalas métricas. La codificación de los datos se hará siempre en forma numérica independientemente de que la escala original fuese nominal o fuese ordinal o fuese de intervalo razón. Es decir, independientemente de que la escala no fuese métrica o sí fuese métrica. La codificación se hará siempre de forma numérica. Es decir, asignaremos números, en el caso de las variables nominales, a las distintas categorías. Por ejemplo, si estamos hablando de la variable sexo, pues le asignaremos un valor a los hombres y otro valor diferente a las mujeres. Por ejemplo, les asignaremos un 1 a los hombres y un 2 a las mujeres, o un 0 a los hombres y un 1 a las mujeres, es decir, cualesquiera dos valores que sean diferentes. Si la escala es ordinal, los valores numéricos que asignaremos además tendrán que estar ordenados, por ejemplo, en el caso del de, eh, grado de ansiedad que podría ser bajo, medio o alto, Podremos asignar un 1 abajo, un 2 a medio y un 3 a alto. Y si la variable es métrica, pues por supuesto la medida normalmente ya nos vendrá dada. Si estamos midiendo la estatura de los sujetos, podremos utilizar centímetros, podremos utilizar pulgadas, pero en cualquier caso tendremos ya definida la unidad de medida y por tanto la métrica y la cuantificación ya vendrán dadas por sí solo. ¿Por qué es importante codificar siempre utilizando datos numéricos? Pues es importante porque los datos que no son numéricos, los datos que son, por ejemplo, de tipo texto, pueden llevar a errores. Eh, si yo estoy codificando a los hombres con un 1, todos los sujetos que tengan un 1 en mi muestra serán hombres, y por tanto no hay ningún tipo de confusión, mientras que si codifico el sexo de los sujetos utilizando, por ejemplo, la palabra hombre, Dependiendo de si utilizo o no mayúsculas o si utilizo la primera inicial mayúscula y el resto minúsculas, el eh, análisis considerará que se trata de datos distintos. No es lo mismo hombre escrito con mayúsculas que hombre escrito con minúsculas. Sin embargo, si utilizo el 1 no tendré eh, este tipo de problemas. Por tanto, es importante en la fase de recogida de datos, cuando hagamos la codificación, eh, hacerla de forma numérica. En muchas ocasiones se cometen errores al codificar los datos, o bien por parte del investigador, o bien el sujeto comete un error al responder al instrumento. Estos errores deben ser controlados y deben ser depurados para evitar que contaminen los resultados. Cuando nuestros datos contienen muchos errores, las relaciones entre variables son más difíciles de detectar, las diferencias entre grupos son más difíciles de detectar y los datos son menos fiables. Por tanto, no basta con recoger los datos y no basta con codificarlos, por ejemplo, en un software estadístico, sino que es importante también depurarlos antes de ponerse a hacer análisis con ellos. ¿vale? Eh, en la fase de, de codificación eh, es importante que para poder hacer la depuración tengamos anotado tengamos relacionado el dato codificado con el dato original, por ejemplo, si les hemos aplicado un cuestionario a los sujetos y luego hemos pasado las respuestas de ese cuestionario a una hoja en un programa estadístico, a un soporte digital, es interesante eh, utilizar un código que nos permite identificar ese cuestionario. En caso de que hayamos cometido un error, podemos volver al cuestionario utilizando ese código, identificarlo y corregir el error que hayamos cometido al codificar esa respuesta. También es interesante para ver si eh, un sujeto tiene unas respuestas extrañas a la hora de depurar los datos, eh, acudir al cuestionario original, ver sus respuestas y comprobar si, por ejemplo, el, el sujeto ha respondido en general de forma descuidada. Cuando esto ocurre, resulta recomendable eliminar al sujeto de la muestra, puesto que sus respuestas no están contribuyendo, sino que más bien están contaminando eh, nuestros datos. Bien, pues Una vez eh, realizada la selección de la muestra y la recogida de datos, habremos pasado la tercera fase de nuestra investigación, que corresponde a la tercera unidad de este módulo, y entraremos en la cuarta y última fase de nuestro proyecto, es decir, en la cuarta unidad del módulo. Esta unidad se llama Analizando e Interpretando y Redacción de la Memoria. Por tanto, abarca dos partes bastante diferenciadas. Una corresponde al análisis e interpretación de nuestros datos, una vez que los hemos codificado y que los hemos depurado. Y otra corresponde a la elaboración del trabajo final, que deberá tener una estructura como la que les comentaba al principio de mi exposición. Por tanto, eh, tendremos un primer apartado de análisis estadístico, ese es el que se corresponde con... ...el apartado 10 de su eh, texto básico... ...que se llama análisis de datos... ...verán que este apartado ocupa gran parte del texto básico... ...en él se incluyen técnicas estadísticas de muchos tipos... ...para que todo el mundo pueda encontrar el análisis adecuado... ...para su investigación. Existen muchas más técnicas, por supuesto... ...de las que están incluidos en el texto básico... ...pero las que eh, yo he incluido... Eh, sirven para la práctica totalidad de las investigaciones que se suelen hacer en ciencias sociales y de la salud. Por tanto, ahí van a tener información sobre distintos tipos de análisis, desde los más sencillos, los análisis para una sola variable, hasta los análisis para dos variables, los análisis bivariados, y los modelos de análisis para, múltipli, eh, para múltiples variables, es decir, los análisis multivariados, eh, que son, por supuesto, mucho más complejos, pero que también permiten manejar eh, investigaciones donde se maneje una gran cantidad de variables, donde nos interese elaborar modelos o donde nos interese tener en cuenta todos los aspectos que intervienen en nuestro eh, tema objeto de investigación. De modo que este apartado 10 es un apartado muy amplio. Verán en su texto básico que hay mucha información, también tienen referencias en la bibliografía del texto básico para eh, complementar esa información y también tienen el manual en soporte digital que les comentaba antes, es decir eh, les proporcionaré en el aula virtual en formato PDF un manual básico de estadística para eh, familiarizarse con los conceptos más importantes más fundamentales de eh, los índices descriptivos de los índices correlacionales de los contrastes de hipótesis y de los análisis predictivos y de reducción de datos. Ahí tendrán un texto que les puede servir para eh, estudiar los detalles más básicos. Este texto es más estadístico, por tanto contiene muchas fórmulas, pero son fórmulas, digamos, eh, imprescindibles para conocer la base estadística. Si en lugar de referirse a este manual eh, utilizan el texto básico, verán que el texto básico contiene muchas menos fórmulas, es decir, es más eh, comprensible para aquellos que tengan una menor base estadística y eh, la, la intención del texto es más bien la de mostrarles cuáles son las técnicas que se encuentran a su disposición, qué tipo de variables se manejan en esas técnicas y qué tipo de información proporcionan los resultados de esos análisis. El apartado de análisis de datos, que va a ocuparles una, una buena parte, eh, no es, sin embargo, uno de los apartados que más tiempo ocupan en cuanto a la investigación. Como ya he dicho, durante ese año que tienen, desde, desde este momento hasta la elaboración, eh, la redacción final de su proyecto, para aquellos que hayan decidido no hacer el examen complexivo, sino hacer el proyecto de investigación. Eh, como les dije, pues, tres meses, el primer trimestre, deberían dedicarlo a la documentación bibliográfica, quizá otros tres meses a las siguientes fases de eh, elaboración de un diseño de investigación, de selección de instrumentos, de eh, planteamiento de objetivos e hipótesis, y de mm, selección de los, que van a, los sujetos que van a conformar nuestra muestra. El análisis de datos eh, es una de las partes que más eh, pueden impresionar o más pueden asustar del, de la investigación. En este sentido, la finalidad de este módulo es ayudarles en todas las partes del proceso, pero fundamentalmente en esta, que no es teórica, que no es referida a literatura, que no es, eh, digamos, eh, ...no matemática, sino que es puramente matemática... Eh, ...el módulo pretende darles formación no solo en esto... ...pero sí con especial énfasis en este, en este aspecto de análisis de datos... ...y para el análisis concreto o la selección de la técnica concreta... ...es para lo que yo estaré disponible para asesorarles. Eh, en general les recomiendo, como ya he dicho, una investigación que maneje pocas variables que recoja una muestra no demasiado grande y que por tanto no necesite de análisis excesivamente complejos ni de procesos de depuración excesivamente largos de modo que el análisis de datos eh, puede ocupar muy poco tiempo siempre y cuando hayamos garantizado que los datos que se han recogido son buenos que los instrumentos que se han empleado son buenos que los sujetos que han participado en nuestra investigación nos han proporcionado información fiable ¿sí? y que hemos depurado a aquellos sujetos o a aquella información que haya resultado menos fiable. En ese, si se cumplen estas premisas, la fase de análisis de datos es muy sencilla y normalmente unas pocas técnicas serán suficientes para alcanzar eh, o para obtener respuestas a nuestros objetivos o a nuestras hipótesis. Los dos últimos apartados finales se corresponden ya con la preparación ...del trabajo de investigación, es decir, con ese trabajo que ustedes van a presentar... ...finalmente en septiembre, y ocuparán un cierto tiempo. Una vez analizados los datos, hay que dedicar un tiempo a interpretar esos resultados... ...que hemos obtenido, relacionar unos resultados con otros... ...en algunas ocasiones será necesario complementar esa información con análisis adicionales... ...y por tanto esta fase de integración de resultados corresponde al apartado 11 del texto básico, va a, a emplearles un cierto tiempo, puede que varios meses. ¿de, acuerdo? de modo que es importante que organicen su calendario, aquellos que vayan a hacer el proyecto de investigación, pensando en tener eh, la recogida bibliográfica en el primer trimestre, eh, llegar al apartado de recogida de datos en el segundo trimestre. El análisis de datos se hará como digo, de manera relativamente rápido, y dejar el resto del tiempo para interpretar los resultados obtenidos, integrarlos, y yo eh, plantearía dejar los últimos dos meses o el último mes para la redacción de la memoria, es decir, para la preparación del documento final. Como habían visto en la primera diapositiva, este documento es un documento muy estructurado, y cada una de las partes tiene una razón de ser, de modo que no basta con haber obtenido resultados, sino que tendremos que elaborar un documento que contenga eh, explicaciones claras de cuál es la, eh, el marco teórico y los objetivos de la investigación en el apartado de introducción y de objetivos, que eh, eh, explique claramente cuál ha sido la muestra empleada, cuáles han sido los instrumentos utilizados, qué método se ha seguido para la recogida de los datos y, por supuesto, que integre los resultados eh, obtenidos entre los distintos análisis y también los relacione con el marco teórico y con el tema de investigación. Bien, eh, hay una serie de aspectos que son especialmente críticos en la investigación. Es importante que los tengan en cuenta. Eh, los aspectos más críticos son, como ya he comentado el primero, la revisión bibliográfica. Recuerden que toda la investigación depende de lo bien que se haga esta tarea, de lo bien que hagamos la recopilación de la información. Por tanto, eh, todo el trabajo va a depender fundamentalmente de ese primer apartado de revisión bibliográfica. Aunque la revisión la hayamos hecho bien, también es crítico eh, el diseño de la investigación, es decir, que nos planteemos correctamente el diseño de nuestra investigación, que hayamos establecido cuáles son claramente las variables que vamos a utilizar, cómo las vamos a medir, etc. Relacionado con esto, otro aspecto crítico, un tercer aspecto crítico, será la selección de los instrumentos, y un cuarto aspecto crítico, como ya comenté antes, es la escala de medida, es decir, qué tipo de datos vamos a recoger. Si son nominales, ya sabemos que tenemos menos eh, potencia estadística a nuestra disposición, menos cantidad de análisis a nuestra disposición. Lo mismo si son ordinales y en el caso de que sean datos de escala, es decir, datos en escala de intervalo o en escala de razón, pues eh, ahí tendremos más posibilidades y, por tanto, podremos estar más tranquilos. De modo que es importante tener en, en cuenta las limitaciones asociadas a los datos de tipo nominal y ordinal. La revisión bibliográfica es el más importante de los cuatro, no solo porque es el primero, sino porque esa revisión nos va a permitir eh, avanzar cómo vamos a llevar a cabo tanto el diseño de la investigación como cuáles van a ser los instrumentos que vamos a manejar y las escalas de medida apropiadas. Es decir, la información bibliográfica será nuestra guía no solo en los aspectos teóricos, sino que también nos proporcionará información sobre cómo otras personas, cómo otros investigadores han llevado a cabo sus estudios y nos ayudará a preparar el nuestro de modo que sea lo más eh, eh, útil y lo más informativo posible. Bien, y hasta aquí, digamos, esto sería un pequeño resumen, una pequeña introducción de lo que va a ser el módulo. En este módulo, como saben, es muy importante que participen en las actividades en el EVA. Aquí estamos trabajando en modalidad a distancia y, por tanto, es importante que eh, participen, tanto en las actividades síncronas, es decir, en las videoconferencias, videocolaboraciones, los chats, como en las actividades asíncronas, donde no estaremos interactuando de manera directa, pero sí podré contestar a aquellas dudas que se planteen, como por ejemplo en los foros y, muy eh, importante también, en la evaluación a distancia. A nivel práctico, les recuerdo también que la participación en el EVA vale 10 puntos, por tanto les ayudará a conseguir una mejor calificación. Cuanto más participen, mejor calificación obtendrán. Y, por su parte, la evaluación a distancia vale 30 puntos. Por tanto, la, eh, el completar esas tareas que se les presentarán en su evaluación a distancia les ayudará a eh, obtener una mayor puntuación y, por el contrario, no participar en estas actividades eh, pues, eh, comportará una peor evaluación. Si les parece, entonces me voy a detener ahora en cuáles van a ser esas actividades de evaluación a distancia. Básicamente vamos a tener tres tipos de actividades. El primer tipo de actividades que vamos a manejar son actividades de conceptualización. La finalidad de estas actividades es que ustedes puedan comprobar hasta qué punto han asimilado los conceptos que figuran tanto en el texto básico como en el texto auxiliar, como en la guía didáctica, y es importante que las lleven a cabo por eso. Les permitirá comprobar eh, su nivel, les permitirá comprobar si han entendido, si pueden pasar a secciones posteriores, y les permitirán también sedimentar, eh, cimentar las bases de los conceptos más importantes. Entre estas actividades de conceptualización, yo he puesto 10, cada una de ellas vale un punto, por tanto, el total de esas 10 actividades les podrá proporcionar otros 10 puntos recuerden que en total eh, proporcionan 30 puntos les, eh, les doy una, un listado de esas actividades, la primera sería que enumeren algunas de las diferencias entre la investigación cuantitativa frente a la cualitativa así como sus fortalezas y debilidades la segunda que definan qué es una fuente bibliográfica primaria y una fuente bibliográfica secundaria la tercera, que enumere algunos de los problemas éticos a los que puede enfrentarse una investigación y que proponga alternativas para eh, evitar que ocurran estos problemas. La cuarta, que indique las propiedades de las distintas escalas de medida, nominal, ordinal, intervalo y razón. Es lo que llamamos la clasificación de Stevens. Y que ponga un ejemplo de cada una. Esto les permitirá familiarizarse con cada uno de sus tipos de escala y con sus propiedades. En quinto lugar se le pedirá que defina la validez y la fiabilidad de una escala que son conceptos que ya he comentado en esta charla. En sexto lugar que definan qué es una muestra y qué es una población. En séptimo lugar que describan el procedimiento necesario para hacer un muestreo de tipo estratificado o bien un muestreo por conglomerados. Lo que es cada uno de estos tipos de muestreo lo tendrán muy detallado en su texto básico. Por tanto, si leen correctamente y con eh, detenimiento ese texto no tendrán ningún problema para eh, describirlos. La octava eh, actividad será que definan qué es un estadístico y qué es un parámetro. Estos conceptos también están en el texto básico, así como en la guía didáctica y en el texto auxiliar. En noveno lugar, que indiquen cuáles son las propiedades, las ventajas y los inconvenientes de los estudios descriptivos, de los estudios correlacionales y de los estudios explicativos. Además de lo que hemos comentado en esta charla, en su texto básico también tienen mucha más información sobre estos tipos de estudios. En décimo lugar, eh, que indiquen las características de los contrastes de hipótesis, por un lado los paramétricos y por otro lado los no paramétricos. Hay una sección importante dedicada a los contrastes paramétricos y no paramétricos tanto en su texto básico como en el texto auxiliar. Por tanto, no van a encontrar ninguna dificultad si eh, revisan estos textos en contestar a esta pregunta tampoco. Por tanto, estas son las 10 preguntas de estas actividades del primer tipo que proporcionan 10 puntos. La segunda actividad proporciona cinco puntos y junto con la tercera son actividades de dominio y aplicación, es decir, son actividades... Eh, ...pensadas para que ustedes muestren hasta qué punto serían capaces, en caso de que eh, no vayan a hacer el proyecto de investigación... ...de realizar uno o hasta qué punto han entendido cómo se lleva a cabo el proceso de investigación... ...y por tanto lo bien que podrán hacer su propio proceso de investigación. La segunda actividad, que como he dicho vale cinco puntos, eh, consiste en que elabore una escala de medida... ...para un atributo determinado, es decir, para una característica concreta que puede ser... Pues ...la autoestima, la autoeficacia, el rendimiento, etc. Que seleccione unos ítems para esa escala... ...que evalúe su grado de adecuación a esa escala... ...que se lo aplique a una muestra reducida de aproximadamente 20 personas... ...que pueden ser eh, gente de su círculo, gente conocida... ...y que analice la fiabilidad de esa escala. Y la tercera actividad, que también es de dominio y aplicación... ...y que vale 15 puntos lo que eh, les pide es que a partir del proyecto de investigación que han elaborado para el máster aquellos que han decidido llevar a cabo un proyecto de investigación o a partir de un hipotético proyecto de investigación para aquellos que han preferido el examen complexivo pues que realicen una búsqueda bibliográfica para un tema concreto repito, para aquellos que han elegido el tema, el proyecto de investigación ese tema será el tema de su proyecto de investigación que seleccionen una línea de investigación concreta a partir de esa bibliografía, que planteen cuáles serían las variables que habría que seleccionar y cuáles serían los instrumentos de recogida de datos que habría que emplear, que elabore cuáles serían los objetivos o hipótesis de ese trabajo y que plantee un diseño de investigación que serviría para la recogida de los datos correspondientes, qué técnicas de análisis de datos emplearía con esos datos y en qué medida permitirían contestar a esos objetivos o hipótesis. Repito, para aquellos que hayan elegido el examen complexivo, esta actividad es para un proyecto hipotético de investigación, es decir, no es algo que ustedes tengan que llevar a cabo, sino que deben plantear cómo lo harían en caso de llevarlo a cabo. Y para aquellos que sí han elegido un proyecto de investigación, esta actividad está encaminada precisamente ...a que lleven a cabo todos los pasos necesarios... ...para que ese proyecto de investigación eh, se lleve a término. Bien. Tanto como ya he dicho, con estas eh, tres actividades... ...podríamos obtener hasta 30 puntos. Y con la participación en el EVA, otros 10 puntos. Les vuelvo a eh, recomendar que participen en el EVA y que lleven a cabo estas actividades. No solo por los puntos, sino porque es mucho más fácil asimilar los conceptos de esta manera que si uno se limita a leer eh, los manuales, el texto básico, el texto auxiliar o la guía didáctica. Eh, una última cosa que me gustaría dejar eh, eh, constancia o que me gustaría eh, ...que ustedes tuviesen muy presente... ...es que esto es un máster... ...por tanto van a ser ustedes investigadores... Les, ...la titulación les va a habilitar... ...entre otras cosas para investigar... ...y por tanto es muy importante... ...una de las características que debe tener un investigador... ...es la capacidad para solucionar su eh, investigación... ...para encontrar la solución a los problemas... ...que le plantea su investigación... ...por tanto les recomiendo... Que intenten siempre, antes de consultar, antes de buscar ayuda, que intenten siempre intentar solucionar primero el problema por ustedes mismos. Eso les permitirá adquirir independencia, eh, les permitirá aprender mucho más, se aprende mucho más haciendo las cosas uno mismo que pidiendo ayuda a otros que ya saben cómo se hacen. Y por tanto, eh, este es un aspecto muy importante, no solo para el máster, sino para este módulo de investigación eh, concreto del que estamos hablando. Y con esto termino mi exposición eh, y abro ahora un turno de preguntas. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Parece que no. Bueno, pues con esto concluimos. Muchas gracias a todos y buenas tardes.